fue a Santos en, en ciencia y Tecnología, pues haber tenido ocho directores de conciencias en ocho años pues es muy mala, muy, muy mal resultado, eh, es un poco un desconocimiento de lo importante que es la ciencia, la tecnología y la innovación para proyectar a un país en el siglo XXI. Entonces, pues nos preocupa mucho eso y pues nos manifestamos en una carta, que le mandamos, una carta abierta que le mandamos al presidente de la República, una vez tomó la decisión de declarar insubsistente a César Ocampo. Es muy poco el que puede desarrollar el, el nuevo director o la persona que está a punto de, de, de no ser más encargado, sino de ser director, que es Alejandro Laya. Tiene de ventaja que él conoce la institución y lleva unos años en la institución, sin embargo, pues es un año difícil desde el punto de vista de las entidades públicas porque es un año en donde se van a cerrar procesos y él va a cerrar procesos que iniciaron tres directores anteriores, entonces pues va a ser un año bastante difícil, pero además de eso es un año electoral en donde también va a haber eh, movimientos de, de intereses políticos y eso, pues, para la ciencia es muy malo porque lo que nosotros necesitamos es unos recursos estables, unos recursos garantizados, de tal manera que los grupos de investigación puedan seguir haciendo las investigaciones que le interesan al país y que le interesan pues al mundo que desde Colombia. Es el mundo.